Muy buenos días. Eh, nada, preguntarle qué tal, cómo ve este encuentro, esta feria de Gran Canaria accesible. Mira, yo la veo muy bien, veo mucha participación, mucha implicación y además yo creo que se está sensibilizando a la gente y manifestando lo que se hace porque hay cosas que todos desconocemos que se están realizando desde otras entidades para favorecer toda la accesibilidad, toda la integración de las personas en nuestra sociedad y yo creo que es una feria muy importante y una iniciativa realmente a aplaudir. Creo que su institución trabaja por esa accesibilidad, por hacer mejor la vida a nuestra gente. Coméntanos algo de esta labor. Bueno, yo creo que todas las instituciones estamos implicadas de manera muy importante en todo lo que es la accesibilidad. De la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria no podía ser menos, aparte de todas las modificaciones en barreras arquitectónicas de accesibilidad física, tenemos numerosos programas dirigidos bien a personas mayores, bien a colectivos con discapacidad. Tenemos en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria alrededor de 280 capacitados reconocidos, porque hay muchos de ellos que no quieren manifestar su situación y bueno, pues no es fácil llegar cuando no lo quieren manifestar, pero 280 reconocidos a los que a través del servicio de atención social de la universidad les hacemos un seguimiento, un apoyo. Y antes de entrar a la universidad para acceder a las pruebas de la universidad que ahora mismo estamos preparando, pues hacemos un seguimiento a estos alumnos que necesitan atención especial para preparar los materiales. Una vez en la universidad, a través del servicio de atención social, les hacemos un seguimiento y establecemos los medios adecuados para que puedan funcionar en condiciones objetivas adecuadas. Y después, una vez que concluyan, pues también tenemos un apoyo. Ahora mismo tenemos una orientadora laboral, especialmente dirigida para personas con discapacidad y dificultades de integración. Entonces, yo creo que bueno, pues desde la universidad con ayudas, con becas, con colaboración de otras entidades, pues estamos haciendo pues todo lo que podemos, que no es suficiente, pero estamos haciendo cosas. Bueno, es un trabajo profundo, es decir, llega a la persona, llega a su contexto, intenta abarcar distintas dimensiones, mi enhorabuena al respecto. También nos gustaría conocer un poco cómo es esa coordinación con las instituciones. Creo que con el Cabildo, hay con el Instituto de Asistencia Social del Cabildo, hay un proyecto concreto, ¿puede ser? Sí, tenemos mucha colaboración con el Cabildo, pero en concreto en esta materia tenemos un proyecto que es el Diploma de Estudios Canarios, que son diplomas de formativos para personas mayores que en su momento no pudieron acceder a la universidad, de colectivos superiores a 55 años, y que acceden a la universidad bueno, pues para ampliar conocimientos, para acercarse a la realidad y, de luego la universidad encantada de poderlos acoger y de personas que lucharon por crear la universidad y que en su momento no pudieron introducir en la universidad por dificultades, pues que ahora puedan participar y tener conocimiento y, y saber directamente lo que es la universidad.